Nacimiento de Entre Ríos ¿Acompañás a un viajecito por el tiempo? Imagina por un segundo que Argentina se llama Virreinato del Río de la Plata y es una colonia española conducida por un virrey. El virrey es el responsable de administrar y gobernar bajo las órdenes del rey. ¿Y sabes qué es una colonia? Las colonias son pueblos en los cuales un poder externo tiene autoridad sobre ellos y son dominados por una potencia extranjera que en nuestro caso llamaremos España. Entonces, antes de que Argentina fuera libre, nace Entre Ríos. ¿Cómo nace? Los españoles, para sacar provecho y ordenar estas tierras, mandaron al militar Tomás de Rocamora a que fundara ciudades como Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. El agrupamiento de la población y la conformación de las primeras villas fue lo que permitió que esta región constantemente amenazada por los ataques de los indios, de los contrabandistas y las invasiones portuguesas pudiera vivir más tranquila. Ahora, si visualizamos el comienzo del siglo XIX, tenemos un Entre Ríos con cerca de 15.000 20.000 habitantes esto en la costa del río uruguay y en la bajada que hoy llamamos paraná con cerca de 4.000 a 4.500 habitantes y se sabe de qué vivía la gente en ese entonces cuentan los historiadores que la gente que vivía en entre ríos básicamente trataba de dedicarse a las pocas actividades comerciales que aquí se desarrollaban a través del comercio de la leña del carbón y también un poco de ganadería. ¿Pero qué más hacían? ¿Cómo eran las construcciones? ¿Qué tipo de transporte usaban? ¿Qué comían en esa época? Bueno, eso lo vas a tener que averiguar viendo todo el programa.